O su coeficiente. Este, eh, para, para la modificación, se llama supresión de estos pagos a cuenta, es necesario presentar la declaración jurada anual del impuesto a la renta del año anterior, salvo que se hubiese iniciado actividades en el propio ejercicio también, y también a través de la zona de, de, este, nos nos proporciona un PET, que es el 625. La, eh, eh estos, estos se elaboran, bueno, prácticamente este, está este, sistematizado, ¿no? Eh, obviamente ingresando con su clave SOL y realiza la declaración de, de pago. Las fechas de vencimiento, ¿no? Y el último... Es un programa ya establecido. Este, obviamente que los, los, los contribuyentes que se cogen al régimen MIP tributario sí deberán presentar una declaración jurada anual para determinar su impuesto tomando en cuenta que los pagos a cuenta mensuales que se hayan hecho por el régimen MIP tributario serán aplicados contra el impuesto a la renta anual este tipo de este tipo de, de, de como ya lo indicaron los compañeros no generalmente son con empresas no que nos emiten, emiten, emiten este, facturas, tickets, ¿no? Y en, en el caso de, en el caso de, de, de, de ventas, no so, obviamente son las boletas de venta y las facturas. Este tipo de, de, de régimen a las empresas, según el artículo 75, dice, los preceptores de renta de tercera categoría con los ingresos brutos anuales no superen las 300 OIT deberán llevar como mínimo un registro de venta, un registro de compra y el libro diario en formato simplificado. Eh, eh, también, ese tipo de, de, de régimen están afectados a, a inflaciones y sanciones. ¿no? Las inflaciones tributarias se originan por el incumplimiento de las obligaciones, como la de escribir, se actualizar o acreditar, acreditar la inscripción, de emitir, otorgar y exigir comprobantes de pago y otros documentos, de llevar libros y registros o contar con informes u otros documentos. Todo ello ¿no? de forma indebida, profesor. Ese es mi aporte. Profesor, no. sí, hola. Sí, disculpa, sino que se entrecortó acá la, la conexión. Perfecto, Eduardo, muchas gracias por tu participación. Eh, continuamos en ese aspecto. Paula Díaz, si sí, adelante Buenas noches. Profesor, adelante, voy a hablar sobre, sobre la semana 7, el régimen MIPE tributario. Este régimen son para personas naturales jurídicas, sucesiones indivisas y para sociedades conyugales que obtengan rentas por negocio de tercera categoría. Están comprendidas especialmente las empresas medianas y pequeñas, cuyos ingresos del ejercicio anterior no deben superar las 1.700 unidades impositivas tributarias. Los contribuyentes que superen este monto anual no pueden acogerse a este régimen MIPEC. Porque fue creado con el fin de incrementar las ventas de las personas que se acojan a este régimen y deben presentar declaración jurada anual para calcular su impuesto y descontar los pagos a cuenta que hubieran hecho en el ejercicio anterior. Para pertenecer a este régimen micro tributario va a depender si es una empresa nueva o si eh, se va a cambiar de otro régimen. ¿no? siempre teniendo en cuenta que sus ingresos no superen los 1.700 unidades impositivas. Si ya perteneció al régimen RUD o al régimen red se podrá acoger a este sistema en cualquier mes del ejercicio, del año, y se hace con la presentación de la declaración jurada. Si son contribuyentes del régimen general que desea trasladarse al régimen MIPE, se hará con la declaración jurada del mes de enero. En lo que respecta al pago de impuestos, se paga el 18% del total de la venta mensual por impuesto a la, a la renta. 1% mensual cuando sus ingresos no superan las 300 unidades. sean mayores de 300 unidades impositivas, hasta los 1.700 unidades. Se puede otorgar comprobante como boleta de venta, ticket, factura, nota de débito, guía. Los libros contables obligados a llevar son dependiendo de sus ingresos. Cuando los ingresos sean menores de las 300 unidades, llevan libro de registro de venta, de registro de compra y el libro diario. Cuando sus ingresos son mayores de 300 unidades impositivas, su registro de venta debe llevar su registro de compra, su libro mayor y el libro diario. Cuando sus ventas sean mayores de 500 unidades impositivas hasta 1.700, llevarán el registro de compra, el registro de venta, el libro mayor, el libro diario y el libro de inventarios y balances. Y si sus ventas son mayores a 1.700, llevarán todos los libros, más el libro de caja y banco, o sea, toda la contabilidad completa. Ahí mismo. Si el negocio es una persona jurídica, debe legalizar... Otro libro, como el libro de actas de una empresa individual de responsabilidad limitada, el libro de, de actas de accionista, el libro de actas de directorio y el libro de matrícula de acciones. La ventaja que se obtiene por formar parte de este régimen son que los contribuyentes pagan tasas reducidas para el pago del impuesto a la renta. Se puede realizar cualquier tipo de actividad económica. Los pagos de los impuestos son de acuerdo a sus ganancias, que se obtienen durante el ejercicio anterior. Se puede emitir cualquier comprobante de pago. Eso es mi aporte, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias por tu gracias, participación, gracias. Paula. Buenas noches. Eh, Avanto Chávez, adelante. Sí, doctor, buenas noches. Um, es. Eh... ¿Están ya con, el, con la semana 7 o continuamos con la semana 6, doctor? No, estamos en la semana 6. Ya, lo que es referente a la renta de tercera categoría. Ya, eh, Perfecto, bueno, ya se ha manifestado que este es un, un tributo que se aplica cada año, ¿no? Está enfocado sobre todo a agravar la renta eh, que se obtiene de las actividades empresariales, ¿no? y este, los, los cuales pueden ser realizadas tanto como por personas jurídicas como por personas naturales. Eh, los que están obligados a la declaración jurada anual eh, son aquellos contribuyentes del régimen general, ella incluye además este, lo que son eh, MIPES. ¿no? Eh, eh, resaltar que estos contribuyentes este, generadores de rentas de tercera categoría que hubieran realizado operaciones grabadas en el, eh, con el impuesto a las transacciones financieras por haber efectuado el pago de más de un 15% de sus obligaciones, sin utilizar el dinero en efectivo o medios de pago, también estos están obligados a declarar. Las, a, a, las actividades generadas por las rentas de tercera categoría son las que están dispuestas en el artículo 28, ¿no? ya como lo han manifestado los compañeros con referente al comercio, la industria, la minería, ¿no? Eh, y entre otras actividades. ¿no? También es este, resaltar que eh, no están obligados a presentar declaraciones juradas anuales o rentas de tercera categoría, categoría los contribuyentes este, que están en el nuevo régimen único simplificado eh, y en el régimen especial del impuesto a la renta. ¿no? Sin embargo, este, si estos contribuyentes en el transcurso del ejercicio, este, digamos 2021, hubiesen ingresado al MIPE tributario o al régimen general, estos sí deben este, presentar sus declaraciones anuales no por todos los periodos comprendidos en, desde el, entre el primer día eh, del mes en el que ingresaron al régimen general o, o en su defecto al MIPE hasta el 31 de diciembre del 2021. Eso es todo, doctor. Gracias. Sí, Andrea, muchas gracias por tu participación. Jesús Zúñiga, adelante. Buenas noches, doctora. Bueno, sobre el impuesto a la renta de tercera categoría, ¿no? ¿Quiénes están obligados? Los obligados a presentar declaración jurada anual del impuesto son ¿no? aquellos que hubieran obtenido rentas o pérdidas de tercera categoría, como contribuyentes del régimen general o del régimen mipe tributarios del impuesto a la renta. También se encuentran obligadas la declaración jurada anual, las personas o entidades que se encuentren generando rentas de tercera categoría que han realizado operaciones grabadas con el impuesto a las transacciones financieras, por haber hecho el pago de más del 15% de sus obligaciones sin utilizar dinero en efectivo o medios de pago. Asimismo, en los casos de enajenación con inmuebles, por una persona natural, sucesión, divisa o sociedad conyugal, que optó por tributar como tal, se presume la habitual y en consecuencia la gente de tercera categoría, aquella que se origina a partir de una tercera de la generación. Solo calificarán como de la tercera categoría cuando quienes... Las generen, sean una persona jurídica de acuerdo a ley. No están obligados a presentar la declaración jurada anual los contribuyentes del nuevo régimen único simplificado RUS y el régimen especial del impuesto a la renta RR. Pero si estos contribuyentes hubieran ingresado en el transcurso del 2021 al régimen MIPI, tributario o al régimen general, tendríamos presentar la declaración jurada anual por todos los periodos comprendidos entre el primer día del mes en el que ingresaron al régimen general o régimen MIPE tributario. Asimismo los, contribuyentes, asimismo, los contribuyentes deben conservar toda la documentación tributaria como mantenerla como mantener operativo todo su sistema de programas electrónicos y soportes magnéticos por cinco años o por el plazo de prescripción de, de que los que sufrieron la pérdida o destrucción de todos sus registros y antecedentes de sus operaciones deben comunicar a la dentro de los 15 días hábiles siguientes de ocurrido los hechos. En este caso, el plazo para hacer la documentación será de 60 días calendarios, computados a partir del día siguiente de ocurrido los hechos. Vencidos, vencido el plazo, el contribuyente incurre en falta al no presentar la documentación contable solicitada por la Administración Tributaria. Incurriendo así en la migración tributaria tipificada en el numeral uno del setenta y siete doctor gracias muchas gracias por tu participación Jesús eh, Andrea una consulta figura levantada todavía tu manito igual Jesús si puedes verificarlo por favor eh, eh, Andrea no sé si puedo en eh, adelante todas las noches sobre el régimen IP tributario en este régimen que está dirigido a pequeñas y medianas empresas tanto de personas naturales como jurídicas sucesiones indivisas y sociedades gananciales, siempre y cuando sus ingresos no superen los 1.700 UIT el año anterior. Estén vinculados directo e indirectamente con otras empresas, cuyos ingresos netos anuales en conjunto superen los sucursales, agencias u otros establecimientos permanentes en nuestro país de empresas ya constituidas en el exterior. Realizar el cálculo correspondiente a la tasa es el 18%, mientras que el impuesto a la renta dependerá de los pagos mensuales a cuenta. Si los ingresos netos suman hasta 300 UIT, la tasa es el 1%. Superado los 300 UIT hasta 170 1700 el coeficiente es de 1.000 sí, eh, Esto toda la renta anual sobre la comuna Eso es, es hasta 15 UIT. Y si supera ese monto, se calcula sobre el 29.5%. Eh, se tiene una regla para eh, determinar el coeficiente del mes que va a ser el resultado de la división entre el impuesto calculado del ejercicio anterior y el ejercicio neto del. Eh, neto de. Del ejercicio anterior. El resultado se redondea en cuatro decimales. Si no hubiera impuesto calculado del ejercicio anterior ni del presidente anterior, entonces se aplicará el 1.5 por ciento. Para el cálculo del pago a cuenta, aplicando los ingresos netos obtenidos en el, P, en el, en el mes. Vía este. utilizando la. los lineamientos y finalmente se registra el pago, ¿no? Puede ser usando una tarjeta de crédito o débito. Estas declaraciones registran según un cronograma, hecha de límite desde el primer siguiente al régimen MIPE deberá presentar una declaración jurada anual para poder determinar su impuesto descontando los pagos a cuenta, ya que cada año se publica un reglamento con el, con disposiciones para presentar dicha declaración jurada anual. Eh, debe guardar como medio de opciones comprobante de pagos, jura, donde se consiguen el número de RUC nombre y monto del impuesto pagado de igual modo corresponde al contribuyente girar boletas de venta o facturas según sea el caso relación desde el año caso del nuevo RUC a régimen especial o MIPe general pero o al general pero si es este viceversa Solo podrán realizarlo en enero y respetando los requisitos y límites de cada régimen. Finalmente, sobre las sanciones por infracciones relacionadas. Este régimen tributario está dirigido a las pequeñas y medianas empresas. Las que pueden ser personas naturales, personas jurídicas, sus sin indevisas, y me especialmente creado para las micro y pequeñas empresas con el objetivo de promover el crecimiento. No les exige condiciones más simples para con, cumplir con obligaciones tributarias. Las ventajas y beneficios que tienen, no montos a pagar de acuerdo a las ganancias obtenidas las tasas son reducidas todo tipo de comprobantes de pago. Llevar un libro de contable en función a sus ingresos. En cuanto en este al régimen si continuamos en ese aspecto Andrea, no sé si puedes verificar seguro levantada tu manito salvo que algo más sobre la semana 6 Miki Calderón, adelante, buenas noches escuchamos. Doctor, buenas noches eh, yo voy a hablar sobre el impuesto de la, ter la ca tercera categoría eh, esta escala que comprende los ingresos obtenidos por personas naturales y jurídicas por motivo de actividades empresariales, en otras palabras, si una persona tiene un negocio propio y, y recibe ingresos, a través de este con la renta, tipo de actividades comerciales, como de agro, minería, pesquería, prestación, y etc. Eh tema de los contribuyentes de la declaración jurada anual. Los contribuyentes que se acogen en el régimen MIPE tributario, si deberán de presentar una, de, una declaración jurada anual para determinar su impuesto, tomando en cuenta que los pagos a cuenta mensuales que se hayan hecho como régimen MIPE tributario serán aplicados contra el impuesto a la renta anual. Cada año se publica un reglamento con las disposiciones para presentar la declaración jurada anual. Ese es mi aporte, doctor. Gracias. Muchas gracias. ¿Algún miembro adicional que se sepa? ¿Sí? En relación a la semana 6? Semana 7, voy, a... voy a bajar mi manito. Listo, no te preocupes, Monica. Ah, Luz, adelante, te escuchamos. Buenas noches. Buenas noches, profesor. Bueno, yo. Voy a en cuestión de la documentación del contribuyente debe conservar un numeral 7 del artículo 87 del Código Tributario y Resolución de Superintendencia numeral 286-2009 y modificatorias. Los contribuyentes deben conservar los documentos, libros, registros relacionados con las obligaciones tributarias y mantener operaciones su sistema de programas electrónicos y soportes magnéticos por cinco años o por el plazo de prescripción de tributo en el que resulte mayor. Notas importante. Ay, profesor, se me va listo no te <ríe> con luz, continúa, te escuchamos Sí, sí, sí, ahí estoy profesor estoy... sino que lo que pasa es que cuando yo bajo Me juego una mala jugada, qué bárbaro. Medios para declarar. El formulario virtual del numeral 710, renta anual simplificado, tercera categoría, debe ser utilizado por los sujetos que durante el ejercicio grabable a declarar hubieran generado renta o pérdida de tercera categoría como contribuyente del régimen general del impuesto. O del RMT, salvo que en dicho ejercicio grabable se encuentre en los supuestos detallados en el inciso siguiente. El formulario virtual renta anual completo, tercera categoría de ITPF debe ser utilizado únicamente por los sujetos que durante el ejercicio grabable a declarar hubieran generado renta o pérdida de tercera categoría como contribuyente del régimen general del impuesto que se encuentre en alguno de los siguientes supuestos. Sus ingresos netos deberán superar los 1,700 unidades impositivas tributarias UIT, que gocen de algún beneficio tributario o gocen de estabilidad jurídica o tributaria, estén obligados a presentar la declaración jurada anual informativa, reporte local, reporte maestro y/o reporte país por país. En este obligado se presenta el balance de comprobación, pertenezca al sistema financiero, haya presentado el anexo que se refiere al artículo 12 numeral del Reglamento del ITAN, aprobado por decreto supremo numeral. 025-2005-EF, mediante el cual ejerce la opción de pagos contra los contra las cuotas del ITAN. Hay intervenido como adquiriente en una reorganización de sociedades, do, deduzcan gastos en vínculos automotores asignados a actividades de dirección, representación y Administración de conformidad con lo dispuesto en el inciso b doble del artículo 37 numeral de la ley, hayan realizado operaciones grabadas con en el inciso del artículo 9 numeral de la ley de ITF, hayan celebrado contratos de colaboración empresarial que lleven es contabilidad independiente de la de sus socios parte constantes. Ese es mi aporte, profesor. Muchas gracias por tu participación, Luz. Gracias, profe. A ver, ¿algún miembro adicional que desee comentarnos a razón de la semana 6 para poder cerrar esta fase, en todo caso? Sí, ¿Algún miembro adicional? Andrea, avanto, no sé si puedes verificar, figura de tu manito levantada. Perdón, perdón se me quedó plantada ah, la mano. No te preocupes, Andrea, muchas gracias. Luz, ahora para, bueno, está con tu audio activado. Profesor. sí. No Lo va. ¿Algún miembro normalmente? De... Lo... O sea, no está tu manito, sino que está activado todo, digo. Ay, profesor. Bueno, este aspecto con recibir los comentarios en relación a la semana 6, procedemos con lo relacionado a la sesión y a las actividades de la semana 7 en relación a la lectura proporcionada. Para ello, eh, daremos un tiempo. De esta manera. Eh, la pequeña empresa otorga 15 días de vacaciones, seguro de salud, seguro complementario, de trabajo de riesgo, etc. 20 remuneraciones diarias por año, por cada año, completo de servicios, con un tope máximo de 120 días. Se menciona también que se encuentran excluidos de este régimen las microempresas que tengan vinculación de ingresos como el presente comentario eh, del presente comentario el régimen IP tributario